Varias tiendas Walmart en Estados Unidos fueron desalojadas después de recibir amenazas con bomba. Según relata el NYC Post, una voz robotizada fue la que llamó a la policía para advertir de unos posibles ataques, por lo cual la policía desalojó varias de estas tiendas, convirtiendo a este tema en uno de los más buscados en Estados Unidos. Eh, son casi una decena de tiendas, por lo que... Algunas de ellas continúan cerradas, aquí podemos ver cómo, cómo están siendo desalojadas, en, en Maine, en, el, en varias ciudades, sobre todo en Luisiana. Y esto se da a unos días después de los atentados, los ataques en París, por lo que la alerta, la expectativa de la gente, pues está, está puesta en posibles ataques. Y esta es la razón por la cual tanta gente está buscando el tema en Internet, Esperemos a ver cómo se desarrolla. Hasta ahorita, hasta ahora no han encontrado de acuerdo a la policía evidencias que validen esta, estas amenazas, por lo que solo se ha quedado en varios desalojos.